Hola, hola chicos, hola chicos, Ay, perdón, hola chicos. Yo soy Miguel Burebuja en mi muy muy linda amiga y esposa Ah uh, We can't wait to see tomorrow. We'll see tomorrow at two. I'm gonna kill you. Why, babe? Oh, I'm gonna kill you. Did you ever date one of those guys? I was, yeah. You? I had a boyfriend, yeah. was... un <laughs> Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron. Que por suerte yo no sufro. Pero sí es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso muy contenta ver el, el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina. Y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y que nos tienen. Así que, gracias, pero este no es mi caso.